El estimado Dr. Thomas Morstead entró en la celda de la anomalía. Había sido advertido e incluso reprendido por sus colegas, pero ¿quién en la fundación podía decirle lo que tenía que hacer? Era el mejor en lo que hacía, tal vez el mejor de toda la historia de la fundación. Al entrar en la habitación, el SCP-049 le dio la bienvenida, cordial como siempre, tan cortés que nunca se adivinaría que estaba hablando con un asesino. El Dr. Morstead sabía la verdad a la que se enfrentaba pero también creía que podía llegar a 049, calmarlo, exorcizar el diablo de él. Fue el encuentro de dos grandes mentes, una de ellas humana, otra en parte humana. En parte, algo que nunca ha quedado claro, iba a ser una batalla de ingenio, y como muchas grandes batallas esta se convertiría en una masacre. Antes de llegar a ese fatídico encuentro hay algunas cosas que debes saber sobre la anomalía conocida como SCP-049. Si lo vieras por la calle, lo primero que pensarías es peste, porque 049 siempre tenía el mismo aspecto, un hombre vestido con una túnica negra y una máscara de médico de la peste, pero no era un disfraz que pudiera quitarse. De hecho, no era un disfraz en absoluto, era él. La túnica le había crecido como un exoesqueleto. Esa horrible máscara con la nariz puntiaguda no le cubría la cara, era su cara, una especie de caparazón que parecía haber brotado del hueso. Los primeros informes llegaron durante la Segunda Guerra Mundial. En una pintoresca ciudad del sur de Francia llamada mount Aubon, la gente había empezado a desaparecer. Los niños desaparecían de sus camas en mitad de la noche y no se les volvía a ver. Los adultos iban al mercado y nunca regresaban. Las autoridades locales buscaron por todas partes. Rastrearon los bosques cercanos y arrastraron los ríos, pero no encontraron nada. Como lo que estaba ocurriendo no era un delito, no había ninguna pista con la que pudieran tropezar sin ningún testigo ocular que pudiera resolver el caso. No, esto era otra cosa, algo que la gente del pueblo nunca podría entender. Se corrió la voz y fue entonces cuando se envió un equipo de búsqueda y descubrimiento desde la fundación. Era una noche fría y oscura de enero de 1941 cuando el equipo encontró lo que buscaba. Atravesaron la puerta abierta de una pequeña casa situada no muy lejos del gran château de Richelieu para encontrar a un hombre enmascarado sentado junto a un fuego abierto. Y no estaba solo, el suelo a su alrededor parecía moverse. Tras una inspección más detallada, el equipo vio que el suelo estaba cubierto de cuerpos que se retorcían y agarraban. Sus pacientes, como los llamaba? «Bienvenue chez moi", dijo la cosa, «Bienvenido a mi casa». Esos supuestos pacientes se arrastraron hacia el equipo, con la intención al parecer de causar daño. Los hostiles, ahora conocidos como SCP-049-2, fueron considerados peligrosos y tuvieron que ser eliminados, una visión al parecer que no molestaba lo más mínimo al 049 Se limitó a sentarse allí, levantando de vez en cuando la vista para escribir notas en un libro encuadernado en cuero mientras sus pacientes eran abatidos. Una vez terminada la carnicería, simplemente cerró su libro, se levantó y se dejó acompañar. Y esa es la historia de cómo 049 acabó en la instalación, convirtiéndose en una especie de huésped que se aloja en una celda de contención de humanoides estándar segura. Sector de Investigación 02, Sitio 19. Los pocos que entraron en contacto con el 049 comentaron que era un placer para ellos. Con sus modales impecables, sus vastos conocimientos de medicina y anatomía humana, su lengua afilada y su ingenio punzante, casi se quedaban embobados escuchándola atrapados en sus encantos hasta que, con el simple toque de su mano, les drenaba la vida. Por eso el SCP-049 fue clasificado como Euclid, por eso siempre había guardias armados fuera de su celda, por eso los médicos tomaban grandes precauciones cuando estaban en su presencia. Y es por eso que el Dr. Morster debería haberlo sabido. Recuerda que cuando el 049 fue descubierto en Francia, se fue de buena gana con el equipo, como si estuviera contento de haber sido encontrado como si hubiera planeado su propia captura. Cuando llegó a las instalaciones no actuó como si estuviera contenido contra su voluntad, fue como si volviera a casa. Las primeras conclusiones sobre la biología del 049 fueron que no necesitaba ningún tipo de sustento, ni siquiera agua. Parecía conformarse con que se le dejara solo con sus cuadernos. No se opuso cuando se le preguntó si podía compartir algunas de sus notas y entregó gustosamente sus diarios pero al examinarlos se descubrió que estaban escritos en un idioma que ningún lingüista o criptólogo ha podido traducir hasta ahora. Es evidente que el 049 se siente muy satisfecho de ver a los llamados expertos debatir sobre su texto. Incapaz de leer esas notas, una larga fila de médicos visitó el 049 en su celda, cada uno fascinado por lo que contemplaba. Se supo que ha viajado por todo el mundo, habla muchos idiomas, pero prefiere hablar lo que llama le langage de l'amour, el francés solo pedía una cosa, animales de sangre caliente. La instalación accedió a suministrar a 049 varios tipos, incluyendo conejos, ganado e incluso un simio en una ocasión. Al igual que con los humanos, podía matar a los animales con un simple toque de su mano, chupándoles la vida. Pero eso no era lo más increíble. Pronto, esos animales se levantarían de nuevo, como reanimados por el 049. Se convertirían a todos los efectos en muertos vivientes, y eran hostiles. Después de varios incidentes desafortunados, fueron sacados de la celda en el momento en el que se levantaron y eliminados en el incinerador. Esto no era del agrado del 049 que afirmaba que había curado a los animales. Para él, el mundo estaba enfermo, veía plagas y pestes por todas partes y el sentido de su existencia era librar al mundo de la enfermedad. Los humanos, decía, contenían un virus y debían ser limpiados. En los primeros días tras llegar a las instalaciones, el 049 no parecía suponer una amenaza para los humanos. De hecho, era bastante amistoso. Parecía ser consciente del miedo que provocaba en el personal y a menudo se desvivía por hacerles sentir cómodos y seguros. Se trataba de una treta, por supuesto, o de un canard, como le gustaba decir al 049. No tenía intención de ayudar a los humanos. No, había venido por los humanos. No estaba atrapado, había puesto una trampa. Una de las primeras personas que realmente molestó al 049 fue el Dr. Raymond Hamm, un médico muy respetado que había sido dos veces aspirante al premio Nobel por sus trabajos más convencionales. Lo que más había confundido al Dr. Hamm no era el exoesqueleto parecido a la ropa del 049, ni siquiera su capacidad de reanimar a los muertos, sino la bolsa que utilizaba. El 049 era capaz de sacar de esa bolsa una cantidad aparentemente interminable de herramientas quirúrgicas. A veces incluso sacaba objetos que eran más grandes que la propia bolsa. Era como si la bolsa estuviera conectada a otro lugar. Y de eso quería hablar el Dr. Ham aquel fatídico día. Con 049 en un lado de la celda y el Dr. Ham en el otro, preguntó: ¿Cómo es que puedes producir una gran cantidad de herramientas de esa bolsa? Te he observado y me parece que estás haciendo lo imposible. Querido doctor, respondió el 049. El azote. «La gran mortandad no se puede combatir con un puñado de juguetes. Mi bolsa es simplemente el producto de mi imaginación. Me da lo que necesito. Usted, querido señor, parece que está limitado por su imaginación». Se detuvo durante uno o dos segundos y miró fijamente al doctor Ham. «Detecto que no estás bien». Dijo con una voz no tan amable como antes. «Es solo un resfriado», dijo el médico. Ah, «¿Solo un resfriado? Si hubieras visto lo que yo he visto, no dirías palabras tan insultantes». El Dr. Hamm sacó unos papeles de un maletín y se acercó al 049, acercándolos lo suficiente para que pudiera leerlos. Verá, dijo el doctor Hamm señalando los resultados en el papel, esos animales que dice haber curado no estaban enfermos, estaban perfectamente sanos antes de morir, y su supuesta cura los convirtió en algo bastante terrible. Descubrimos que si se les dejaba solos, empezaban a comerse unos a otros y luego a sí mismos. 049 no respondió y tras una breve pausa se limitó a decir... «Que tenga un buen día, doctor. Por favor, cierre la puerta al salir. Debería descansar un poco». Ham se negó a ir y, en cambio, desvió la conversación hacia su verdadero interés, la bolsa, exigiendo que 049 le dejara ver su interior. «Muy bien, doctor». 049 dijo, «en privado». El 049 empezó a sacar de su bolsa una serie de largos palos metálicos seguidos de una cortina enrollada que colgó entre ellos, creando una especie de tienda de campaña médica alrededor del Dr. Ham. Pareció mirar por un momento a la cámara de observación del exterior de su celda antes de cerrar las cortinas con un látigo. El Dr. Ham fue descubierto tres horas después, arrastrándose por el suelo de la celda de 049, ahora otro no muerto sin mente. Cuando fue recuperado por seguridad, 049 ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. El Dr. Ham no recibió el tratamiento de incineración, pero sí una dosis fatal de drogas, una misericordia, se envió un equipo de extracción a la celda del 049, pero dijo que no había necesidad de técnicas especiales de extracción. Iba a ir voluntariamente a donde ellos quisieran. No era, dijo, un enemigo del pueblo. El juramento hipocrático me prohíbe hacer daño a un ser humano, dijo mientras se dirigía al centro de interrogatorios. Mi único deseo es ofrecerle mis servicios y experiencia. El suelo y las paredes de la sala del centro de interrogatorios estaban pintados de un blanco brillante. Incluso la mesa era blanca lo que contrastaba con el 049, una masa de negro sentado en el centro de la sala. Durante el interrogatorio se negó a admitir o incluso a aceptar que había matado al Dr. Ham. «Yo lo curé. Eliminé la peste de su cuerpo», dijo. Más tarde se le preguntó si se arrepentía de sus acciones, a lo que contestó, «Bueno, buen señor, uno siempre lamenta la pérdida de un colega por cualquier motivo, pero mantengo mis acciones. Hay que aplacar la peste antes de que sea demasiado tarde». A partir de ese momento, el 049 recibió animales cada dos semanas. Los científicos de la instalación lo observaban una y otra vez, tocando a los animales, matándolos antes de sacar una sierra o un bisturí y abrirlos. Los órganos se extirpaban cuidadosamente con una precisión perfecta. Hasta los cirujanos más experimentados se asombraban del talento del 049. Requiero a un pariente cercano suyo. Dijo un día el 049 a un joven médico que se mostró sorprendido de que preguntara por uno de los familiares del doctor. Me refiero a un gran mono. Dijo 049, no a tu querida tía. En varias ocasiones el 049 hizo gala de un burdo sentido del humor. El personal casi se olvidaba de que su interlocutor no era humano. Casi. Y fue el doctor Thomas Morster quien había suministrado los grandes simios, orangutanes en realidad, que habían sido rescatados de las selvas tropicales de Borneo solo para ser llevados a la celda del 049. Entonces un día algo cambió. El 049 le dijo al Dr. Morster que su trabajo estaba hecho, que había logrado lo que quería hacer y que alguien podía sacar al animal curado de su celda. «Creo que descubrirá que es una obra de arte, un triunfo», dijo 049 a través del intercomunicador. Cuando el equipo de traslado entró en la celda, encontró al orangután, o lo que quedaba de él. Estaba tumbado en un rincón de la celda, le habían quitado la parte superior del cráneo, dejando el cerebro al descubierto. En su cara había una expresión de relajación y de su boca salían chillidos muy suaves, como los de un bebé. 049 dijo, dígale al Dr. Morster que su mecanismo de rabia ya no existe. Le he quitado la amígdala y he hecho algunos cambios en el hipotálamo y el sistema límbico. Está curado y es bastante inofensivo. Al día siguiente, el Dr. Morster anunció que quería visitar él mismo la celda de 049, tras lo cual escuchó un coro de desaprobación de sus colegas, todos diciéndole que 049 era ahora demasiado peligroso. El Dr. Ham estaba enfermo, respondió Morstead, y el 049 nos ha asegurado que nunca tomaría otra vida humana. Nunca nos ha mentido y voy a tomarle la palabra. Parecía que el 049 había creado el espécimen perfecto, así que, ¿qué era lo siguiente? El Dr. Morstead tenía que saberlo, todo el mundo está enfermo le dijo el 049 al doctor Morstead después de que ambos hablaran durante un par de minutos. La gran pandemia ha comenzado. No tema, doctor. Tengo una cura. Los humanos ya no propagarán su enfermedad. Me temo que se equivoca, respondió el médico. Esa pandemia de la que habla no existe. Podemos vivir felizmente con nuestros patógenos. Lo hemos hecho durante milenios. El doctor Morstead se enfadó al no poder comunicarse con el 049. Me temo que está sufriendo de paranoia. Es usted quien necesita ser curado. —No tienes ni idea —dijo 049 poniéndose de pie. —¿Qué estás haciendo? —gritó Morstead. —Prometiste que no volverías a hacer daño a un humano. —No te estoy haciendo daño. Te estoy curando —dijo 049 y saltó por la habitación en un instante, poniendo una mano en la cabeza del médico. Morstead se desplomó en el suelo. Los estaban vigilando en la sala de observación y esto había ido demasiado lejos. Había que trasladarlo a las celdas de contención de forma permanente. El grupo operativo móvil Epsilon 11 estaba justo en el lugar e irrumpió en la puerta. No hay imaginación, se dijo el 049. Esos humanos no tienen nada de imaginación. Comenzó a caminar hacia el grupo de trabajo que abrió fuego contra la anomalía, pero las balas rebotaron en su abrigo negro y su máscara. SCP-049 tocó tranquilamente a cada uno de los miembros del grupo de trabajo, uno por uno, drenándoles la vida. El último que quedaba en pie dejó de disparar e intentó huir. Pero de nuevo, 049 saltó por la habitación, con su capa negra ondeando detrás de él, y tocó suavemente al hombre, haciéndole caer al suelo. 049 pasó por encima de los cuerpos del equipo caído y salió de la celda de confinamiento. Los detalles completos de lo que sucedió a continuación solo están disponibles para el Consejo O5, lo que a veces se llaman los supervisores. El informe redactado que está disponible dice... CELDA DE CONTENCIÓN HUMANOIDE SEGURA ESTÁNDAR SECTOR DE INVESTIGACIÓN 02 SITIO 19 TEMA SCP-049 FECHA DE LA INFRACCIÓN ELIMINADO El SCP-049 de la clase Euclid ha entrado en la celda y posteriormente ha accedido a las salas contiguas y a los edificios cercanos. La ruptura duró aproximadamente 3 días y 5 horas. Total de bajas. Eliminado con eliminado el número de supervivientes que requieren terapia de incineración. CURSO DE ACCIÓN el Departamento de Ciencia División de Alquimia sugirió inyectar un desinfectante antitransmogrífico a los antiguos prisioneros de clase D, que fueron transportados al lugar y se les permitió entrar en contacto con SCP-049. SCP-049 no logró reanimar a los prisioneros inyectados y curarlos. SCP-049 reconoció este fracaso y se rindió a la fuerza de tarea móvil Alfa-1. SCP-049 solicitó entonces ser contenido. Contención actual bajo la responsabilidad de... Eliminado, eliminado. Ubicación actual de SCP-049, eliminado. Fin del informe.